Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián Rosal, fundador de la logia Luciferina Semillas de Luz. Si usted está sufriendo por amor, la buena noticia es que en uno de mis altares como este, le podemos realizar el mejor trabajo con resultados 100% efectivos. Únicamente con una fotografía le ritualizamos el mejor trabajo de magia negra. Con vudú, con macumba, con muñecos vudú, con entierros en cementerio, con siete misas negras. Cuéntenme la historia por vía WhatsApp o por correo electrónico y yo les brindo un abanico de opciones para salir de ese problema sentimental. No siga cayendo en manos de pícaros, no siga cayendo en manos de personas que lo único que hacen es jugar con sus ilusiones, con su dinero, robarle su dinero y no brindan ninguna solución. Nosotros le brindamos soluciones reales y aparte de esto le brindamos un enlace único y exclusivo para usted, para que usted le haga seguimiento en tiempo real a su trabajo. Para que vea videos de su trabajo, fotografías de su trabajo. En ocasiones lo podrán ver en tiempo real, en vivo y en directo. Realizando el trabajo para usted. ¿Ok? Así pues, que nosotros le damos a usted la certeza, la garantía de que el trabajo se le va a realizar. Y que le brindamos el resultado 100% efectivo. Contácteme ya desde cualquier parte del mundo. No importa la distancia donde se encuentren. Le realizamos el mejor amarre de amor. Atrévete ya. No olviden suscribirse a mi canal y darle me gusta. Y el WhatsApp 315-630-4823 Colombia. Código país 57. Atrévete y déjate sorprender.